Bueno, yo creo, los, los felicito por su evento, es el primero y se ve mucho entusiasmo, ojalá lleguen al 20 o al 30, no sé cuántos años va a durar, pero creo que eventos como este donde están demostrando lo que están haciendo en toda la universidad, ¿sí? como decía la, la, la doctora, hacer visible lo que parecía invisible por estar en entornos virtuales que sea conocido por toda la universidad y que se animen, que vean que el futuro de la educación, está en la diversificación de todos los ambientes y los procesos educativos. ¿Sí? Bueno, pues felicidades, éxito en su evento y ánimo para seguir adelante con este proyecto tan innovador.